Bueno, en estos momentos ya se cerró la mesa, así que se va a echar el último voto dentro de la urna. Ahora sí un aplauso grande. Alrededor de las 21.44 horas se puso fin al proceso de votación de la consulta ciudadana de Cauquenes, la que logró movilizar alrededor de un millar de personas, siendo el hito de participación ciudadana autoconvocada más importante de la comuna en los últimos años. Esta consulta ciudadana, desarrollada y financiada por la Asamblea Territorial de Cauquenes, conformada por una decena de organizaciones que surge de la sociedad civil, desarrolló el proceso durante dos días motivados por la negativa del municipio de Cauquenes de sumarse al proceso convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades, aduciendo no contar ni con recursos ni seguridad para desarrollarla. Los organizadores se finalizaron la consulta la noche de este domingo, con gran satisfacción por la participación y el trabajo bueno, realizado. ¿Quién diría? Haciendo fila acá, a Qué bueno. Estamos muy contentos, todas y todos, porque hemos hecho algo muy importante aquí en Cajera, en la comuna, que... Que, que de cuesta expresarlo eh, Fueron noches con noche, anoche tuvimos hasta la última de la mañana Venía temprano y, le di, y la señal más linda está de parte de la gente La gente nos obligó a tener aquí esto Porque ellos querían más Y de hecho tuvimos que decir la larga fila que había que ya no podíamos por el horario y. Por la luz principalmente la luz, también. Horario, un... Norma, sí, que que, que cerrábamos a las nueve habían estado todo el día. Eh, despertó una fuerte democracia aquí en Caugenes y la gente se expresó. Todos se empezaron. Tercera edad, jóvenes de 14, 15 años se empezaron, pero con todo su cariño, o sea, estamos muy contentos. Yo creo que somos un gran equipo, tenemos que seguir demostrando que somos capaces. Yo sí, no, chiquillo, toda la juventud presente capaces. acá también. Ah, es una.. Una cosa histórica que en ¿no es cierto?, hayamos protagonizado este evento, ¿no es cierto?, ciudadano. Nunca antes visto tanta gente movilizada, ¿no es cierto?, en torno de, una, de, una, de, de, de, de algún objetivo ¿no es cierto?, que nos va a servir mucho para más adelante. para mí como agrupación y personal fue un desafío tremendo y lo logramos, estoy feliz y contenta. poco hice un llamado a que dejáramos de ser la ciudad de la esperanza y convertirnos en la ciudad de la acción. Y cosas como esta nos demuestran que Cauquenes tiene ganas de participar, tiene ganas de, de crecer, tiene ganas de cambiar, tiene ganas de mejorar. Eh, Tareas más que cumplidas, eh, superando ampliamente las expectativas de votantes. Eh, un proceso tranquilo, un proceso eh, bonito además, emotivo, con gente ya agradecida que pudiéramos haber hecho esto. ...así que nada más que felicitarnos y felicitar a la gente que participó en esto... ...porque con voluntad todo se puede hacer. No salió tan caro y fue muy lindo, muy emotivo cuando se finalizó... Eh, ...fue muy lindo ver a, a mucha gente que quería seguir votando y ya no se podía... ...y gracias Cauquenes, gracias Cauquenes porque estamos despertando... ...porque nos falta un poquito pero estamos despertando y esto lo queríamos... ...y lo hicimos, y lo hicimos, gracias a todas las agrupaciones territoriales, que nos unimos, porque la unión hace la fuerza. Realmente. La gente lo recibió súper bien, hubo eh, mucha más gente que vino que de lo que pensábamos. Gracias. gracias, muchísimas gracias. Y eh, nos agradecían, nos felicitaban por la gestión, eh, confiaron en nosotros, así que de verdad estamos muy agradecidos que hayan venido. Y fue verdad, un recibimiento mucho mejor de lo que esperábamos. Nos trajeron comida, de verdad estuvieron muy, muy, estamos muy agradecidos también profundamente emocionada, la gente llegó, respondió, llegó en masa, sabíamos que la gente quería expresarse de todas maneras, así que nada, pues cumpliendo con lo que debía haberse hecho siempre, de todas maneras, maravilloso los, el trabajo de los chiquillos principalmente, estuvieron hasta las tantas de la mañana imprimiendo votos, cortando la los la votos, mañana. tremendo tra tremendo trabajo, así que no, bien, bien, muy, muy, muy feliz, muy Bravo, feliz, un que, aplauso para todos, sí y nada por reivindicar la democracia Eso si nosotros necesitaba. queremos expresarnos la gente se sacaba fotos frente a la una sí, familia o sea justo. que se necesitaba de todas maneras había se hacían fila aquí en todos los lugares donde estuvimos entonces de verdad era algo totalmente necesario y nada policía pues, feliz, usted feliz, bien, feliz. Bien, bien. emocionada por la concurrencia de las personas cauqueninas la verdad es que cuando se hizo esta asamblea territorial eh, nosotros proyectamos cierta cantidad de votos para que fuera emitido por la ciudadanía y considerablemente eso se creció y se aumentó. Y así que bastante contenta también por el apoyo de todos. En realidad la asamblea territorial, territorial hoy día la, la, la, la construyen diferentes organizaciones sociales, entre ellas personas que tienen que ver con el medio ambiente, grupos de deportistas, etcétera Y de todo rango etario. Entonces, eso es súper interesante de conocer, porque um, eh, hay un intercambio de, de, de experiencias buenísimo. Eh, la verdad es que bastante emocionada, y no lo voy a dejar de decir, con eh, que la gente respondió súper bien al llamado que se hizo de parte de la ciudadanía, y también haciendo como, profundizando un poquito más... Eh, que la gente demostrando y día que si quiere expresar su opinión y opinar a pesar de que ciertas personas cierto, digan que las personas viven en un paraíso, hoy día claramente se ve que no. Esto es súper importante, ya es súper importante la, la opinión de la, de la ciudadanía porque es un espacio para la democracia tremendo y eso es lo que hoy día la gente está solicitando tanto a nivel nacional como a nivel local. Así que este es un tapabocas para todas esas autoridades que hoy día nos han dejado de lado eh, y que no nos han querido escuchar. Sí, más que nada, que rica experiencia la, la de estos dos días, ya que uno no tiene esta oportunidad muchas veces en la vida, ya que podríamos decir que estamos viviendo la Revolución de Octubre. Estamos haciendo historia. De la Revolución de Octubre y que haya llegado de tanta gente que esté con sus hijos, gente adulta, la cual todos sabemos que fue mirada en menos, subestimada por su personas, la cual no quiso hacer esta consulta, puso pura chiva y hay banalidades para no hacerla y al final nosotros les demostramos de que con pocos recursos y más que nada con ganas no se pueden hacer las cosas y la misma gente nos agradeció de demostró todo, eso, ¿qué más puedo decirle? Con el corazón súper lleno. me pareció una cosa fantástica porque esto, bueno, como se sabe, se organizó con, con agrupaciones sociales independientes que no tienen nada que ver con la municipalidad. Entonces, harto, harto apoyo de la gente, sin venir a votar sin ningún miedo. Y al final esto queda como una reflexión para darnos cuenta de las autoridades que tenemos hoy en día en nuestra municipalidad. Que solo aporte con esta revolución. Entonces, felicitaciones a toda la gente que organizó esta consulta y muchas gracias ¿Cómo ]84. se siente? Nada más. ¿Cómo se siente participado, la? ¿Qué es? ¿Qué es bien? ¿De haber participado? No. No, no, no, no, no, no y dejemos que los críos nuevos sean los que más reporten y aporten a todo. eso es todo y eso es la tarea que les queda por delante gracias y están todos muy emocionados se siente aquí en el ambiente se siente, nos sentimos en verdad muy felices muy emocionados de la gran participación que hubo y de haber sido parte de la historia como decía Tito, de, de esta revolución de, de octubre. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo, muchas gracias a todos quienes vinieron a votar, quienes estuvieron participando y nos vemos a la próxima.